En esta oportunidad te ayudaré a configurar el proxy de tu navegador para poder acceder en forma remota a los libros electrónicos y bases de datos suscriptas por la biblioteca UNSAM. Para poder guiarte en la configuración, preparé un pequeño video para ti. Para poder configurar el proxy del navegador Mozilla Firefox primero debemos ingresar al navegador. Una vez dentro del navegador, nos dirigiremos a la página de la Universidad Nacional de San Martín. Dentro de la página de la iremos directamente a la sección Biblioteca. Una vez que ingresemos a la sección de la biblioteca, entraremos a las bases de datos, dado que el proxy simplemente nos permite navegar por las bases de datos suscritas. Entonces ingresaremos, por ejemplo, a la base de datos de la biblioteca electrónica de Ciencia y Tecnología. Una vez cargado este sitio iremos sobre la barra superior derecha a las opciones de configuración del menú, nos dirigiremos al botón opciones y dentro de él iremos a las opciones avanzadas de configuración, ingresaremos a las opciones de red e iremos a la opción configuración. Nos abrirá un cuadro de diálogo donde veremos las configuraciones de, con de conexión, tildaremos la opción configuración manual de Proxy. Debemos completar el proxy, que siempre la dirección será proxy.usam.edu.ar y el número de puerto el número 5128. Usaremos el mismo proxy para todo y tildaremos la opción Aceptar. Una vez que hayamos aceptado las configuraciones, podremos cerrar el navegador y reiniciar. Reiniciaremos nuestro navegador. Una vez reiniciado el navegador, es probable que si es la primera vez que configuramos el proxy, se nos solicite en un cuadro de diálogo nuestro usuario y contraseña. Estos son los mismos que nos fueron dados al momento de asociarnos a la biblioteca central de Usa.